miren, vean cómo lo vamos a hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo después de eso pasamos lo que es su toalla ¿okay? empezamos a limpiar el círculo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba izquierda a derecha o derecha a izquierda toda la el... ¿tod De ahí le vamos a dar vuelta a la toalla ¿Ve? se ve Cómo remueve las caquitas de paja Ajá. De ahí le damos la vuelta a la toalla Y le vamos a dar la segunda Para remover el producto que me quedó pegado